Este próximo 25 de julio, el Capitolio será la sede para que todos los puertorriqueños celebremos los 70 años de nuestra Constitución. Ven y acompáñanos a este evento representativo de toda nuestra sociedad. Te esperamos para que hicemos juntos la bandera que nos une.